Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estaba intentando ver si podía jugar con el mando, pero, pero no, no puedo, no puedo. Poder se puede, pero no, no me deja. está un buen rato intentando ver si lo podía hacer y no se pudo. Vamos a ello. Tampoco va a pasar nada, eh Si no jugamos No podemos jugar con el teclado A ver uh, uh, uh. Con el mando, digo, eh De hecho, con el teclado Ya me he acostumbrado a jugar La verdad, las cosas como son Ya me he acostumbrado bastante A jugar con el teclado, eh Porque todos los videojuegos Lo hago con el... Con el teclado y ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré Voy de las primeras... Uf, me estoy salvando. Me estoy salvando y no sé cómo, ¿eh? ¡Oh! Flipa, chaval. Bueno, esa no me. De esa no me salvé. De esa no me salvé. Vale. ¡Uh! Vale. ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! No. No agarren. Uf, vale Vale Vale Perfecto Se me está dando muy bien Por favor, tira para adelante Gracias, perfecto, por aquí Por aquí Por aquí uh. Oh my god Oh my god Estoy en ello, estoy en ello Estoy en ello, no se pongan nerviosos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a ver Cómo se nos da este Oh, wow, wow De momento, de momento Bueno, más o menos No te choques con todo lo, Porque si no, no vas a llegar Vale De momento estoy Lo estoy petando, chaval Lo estoy petando Lo estoy petando no seré yo aquí una pro No seré una pro Uf uh, Uf uh, uh. uh. uh. uh, uh, uh. estoy... poniendo oh Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uh. No, ¿Cómo funciona este juego? Que alguien me lo explique ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? No, no entiendo, no, mi no entender. Si alguien sabe lo que hay que hacer, que me lo explica, ¿vale? Que me lo explique en los comentarios. ¿Qué hay que hacer? A ver ¿Qué hay? ¿Que no pisar los que son rosa o.? No entiendo. No, no, no lo entiendo. A mí no entendé. A ver. Los rosas. Los rosas como que se caen, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo, cómo funciona esto? No sé cómo funciona. Has del éxito. Mira, justo. Ah, vale, son dos. Pero no era una. A mí no me times, ¿eh? Juego. A mí no me times. Eran dos. O sea, era una. En teoría ahora tendría que ser una, ¿no? Uff... Yo, yo, yo voy siguiendo a la peña Yo es que no sé cómo funciona Vale, vale, vale Eps... ¿para qué no era? <risa> Déjenme pasar Ahí está Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Toda la multitud Por aquí, por allá Vamos a ello, 3, 2, 1... Aquí estamos viendo cómo Sufilmente está intentando avanzar a los compañeros... Parece ser que el equipo está bastante completo... Parece ser que todavía no se ha caído nadie... Se tienen que clasificar 19 personas... Ahí estamos viendo cómo están intentando esquivar los palos rosas... Y le golpeó y le echó para atrás... Pero bueno, no pasa nada, ella resiste y tira para adelante... Ahí tenemos una rampa amarilla... Y aquí vemos cómo sube y se sujeta a la pared para poder subir. Estamos viendo que hay bastante gente. De momento no sabemos cuánta peña hay eliminada. Ahí estamos viendo que hay unos rodillos, pero son fáciles de esquivar. Tenemos esta rampa que nos impulsa hacia arriba y parece bastante sencilla porque hay un molino. Bueno, este la verdad es que ha sido bastante rápido y se cayó al vacío. Porque el palo rosa le impulsó a caer Pero bueno, no pasa nada Ella vuelve a empezar Y no hay ningún problema Ahí estamos viendo cómo está esquivando los palos rosas Atención que sin querer golpeó al compañero Y ella no quería el palo En ese caso nos ha impulsado hacia la meta Así que muchas gracias Y lo consiguió Sofirst 20 Estamos viendo que está esperando a bastante gente, eh ¿Está saludando al público? ¡Atención! Se llama... Mr. Lidset. Cuéntame, Mister, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Bueno, pues yo lo estoy bastante bien. Estamos viendo que el vikingo está esperando a más piña. Y bueno, parece ser que no quiere que nadie más entre. Pues sí, la verdad es que parece que... Mira, está empujando a un helado. Estamos viendo cómo está bailando con un helado... Aquí vamos a poner música épica porque parece ser un momento bastante interesante. El helado quiere perseguir al vikingo. Había un tomate que se ha colado y la lata también. El helado quería colarse. Y lo ha conseguido. Aumentar ahora normal, ya Ya nos hemos dejado. Ahí está. Vamos a ver. Estamos viendo cómo se tira al vacío. Es que no puedo evitarlo. No puede evitarlo. Vale. Creo que es el del medio, ¿eh? Es uno de los del medio, ¿eh? Me da que es este de aquí, ¿eh? A ver. No, es el de la derecha del todo. Es el de la derecha del todo. Vale. Por lo menos... A ver este. Nada. Izquierda. Vale. Atrás. ¿El del medio. Perfecto. ¿Vale? ¿Vale? De momento voy bien. No me preguntes cómo lo estoy haciendo porque no lo sé ni yo, ¿vale? A ver. Por favor, tira por aquí. Perfecto. Por favor, tire para abajo. ¿Vale? Aquí hay un portal. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no sé yo aquí una profesional, ¿eh? Vale, creo que tira para atrás, ¿no? Si no me equivoco No sé si me he tirado para atrás o qué, ¿eh? No me preguntes, vale Aquello es como... Vale Vale, creo que es este, ¿no? Vale, sí, es este, es este Este tío sabe, ¿eh? Vale Vamos a ver si es este Vale, no, no era ese Por favor Uf. Uf. Ay ay ay. Ay ay ay ay ay. Este tío me da que sabe o qué, o no sabe. A ver, espérate. Voy a tirar por aquí por la izquierda. A ver. Oh my god. Dos. Uno. Cero. Vamos a ver. Uf. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Hay que tener mucho cuidado Me vale. No me empujen, eh Que luego Pasa lo que pasa Y no queremos Pues me voy para la izquierda ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Y así me nadie Ahí está Así nadie me molesta, ¿sabes? Vale Voy por el centro Atención, ahí estamos viendo Cómo sufrimente es está intentando Esquivar las bolas Cuidado que casi le aplasta una Estamos intentando ver Cómo es que van las bolas detrás de las corchonetas. Están saliendo Bolas de unos cañones Es que no puedo evitar comentar así Ay, Dios mío ¿Vale? Vale, vale, lo tengo, lo tengo dominado Lo tengo Uf, me caí Me caí, güey vale. Me he caído Vale, sube, sube hasta las nubes mira ese con los guantes de béisbol A ver. ahí ahí tener cuidado cuidado ojo piojo ojo piojo vale cuidado cuidado cuidado cuidado Por derecha derecha derecha derecha jugando en el mapa de Fall Guys vamos vamos vamos que se puede Uy, uy, chuchu, chuchu. uy, uy, Uy, uy, uy, No me empujen. ¿Estoy empujando yo? No, pues no me empujen. No me empujen, señores. Mira, mira, mira, mira cómo esquivo, mira cómo esquivo, mira, mira, mira. Línea recta, línea recta, línea recta. Mirad, cómo lo has hecho. Pues un don que tengo yo, ¿no? De, de esquivar cosas. Por favor, sube, sube. ¡Vamos que tú puedes! ¡Vamos! La segunda Soy la segunda Güey La segunda La segunda o la tercera No sé Vale Vale A ver Vale Hay que hay que mirar muy bien Las cosas, eh Vale, por ejemplo Hay que seguir una lógica Por ejemplo, ¿sales, ¿sabes que los ventiladores Suben de, de izquierda a derecha, no? Pues entonces entra, entras por aquí Sal, Sales por aquí Por aquí Pero no, has flipado, eh Has flipado, eh Se te ha quedado el culo cerrado, eh Uy, uy, uy Vale, entonces, estas burbujas Vale Se abre primero Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Estás flipando en colores Y es que soy bastante uh, Es que soy bastante buena en los puzzles. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡No te pongas debajo del balancín, chiquillo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pss! ¡Pss! ¡Pero no te pongas ahí! ¡Pero qué absurdez es esta! ¡Por favor! ¡Pero! Te, ¡Pero te quieres poner ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué absurdez es esta! ¡Estoy perdiendo el tiempo! En serio, eh, me estás tomando el pelo, ¿verdad, Balancín? Eres el Balancín que toma el pelo Ay, Dios mío O no sé jugar Espérate, por favor, Balancín oh, gracias, te ha costado, ¿eh? Las cosas, como son? Al Balancín le ha costado un poco, ¿eh? Oh, oh Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Ojo, piojo Uf, uf, uf, uf. Vale, por lo menos no, no tengo que repetirlo de abajo Oh, oh, no tenía que haber hecho eso Vale Vale, tengo que ir por aquí Vale Y entonces aprovechar cuando se gira Vale, vale, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Y bueno, esto es todo Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios qué te ha parecido El vídeo de hoy Hoy hemos tenido unas partidas bastante interesantes unos comentarios así bastante interesantes. También si te gustaría que también comentase de vez en cuando de esas formas. Déjamelo aquí abajo también en los comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Chao!